que pide el juego, sí quiero si algo que es bien importante, güey, que creo que pocas veces se lo sé. Vienen a pelear con orgullo cortando sus colores. Y eso está lo que temporada regular, conferencia verde juvenil de otoño, ONefa 2000. Ahí salen a pase, van por tierra, el centro del campo se está escapando el corredor, sigue moviendo las piernas. Intentan arrancarle el balón. Para abajo escopeta, todos a paso, incluso el corredor. Suelta las diagonales. Y es anotación. Ahí va la carrera nuevamente por Zorros. Se está escapando. Un salto que intenta para brincar tercera y una. Por tierras, vuelve a correr. Intenta nada más brincar. Primera y 10, otra vez a correr zorros por el lado izquierdo, encontrando el espacio, sigue moviendo las piernas por avanzar. Horvács deja correr por el lado derecho, está encontrando a la defensiva, sigue moviendo las piernas, quedó la bola libre y zorros dorados en segunda y once, resbalada por el lado izquierdo. Encuentra el espacio, rompe contacto, recobra la vertical Pero ese titubeo le cuesta 39. Engaño de carrera, Correa hacia se le pase Y ahí está el escape, al lado izquierdo Pero de inmediato también la defensiva Buscando 3 yardas para primero y 10 Correa que engaño de carrera en La personal por el centro en una wildcat. Vamos. Yarda 14 Allá va por la carrera número 24 Por el lado izquierdo Se está escapando, sigue moviendo la izquierda ya lo alcanzaron Sigue, sigue moviendo, pero si no. Segunda y cuatro, otra vez por el centro de la carrera. Se está escapando, empuja en propios extraños. La ofensiva de 85 yardas va a terminar. En anotación para Zorros. Coreback voltea a la izquierda. A la derecha. Y baja con el corredor. Coreback en la optativa, bueno el pit por la derecha. Sigue moviendo las piernas, ahí rompiendo contactos. Lo tienen que sujetar. Estamos en primera oportunidad, la optativa al lado derecho. Bueno, el pitch. Sigue moviendo las piernas el corredor. Poner la carrera. Se corta el centro, va moviendo las piernas, ya le llegó el tecleo. Va la carrera. Suelta el pase. Es completo. Puerta. Engaño con carrera, el coreback va a buscar por el lado izquierdo, se va a meter, ¿no? Van por esa anotación, la optativa al lado derecho, sigue rolando. Y no solo fueron por esa pulgada, fueron por seis puntos más. En estas, no trae pateador de punto extra y van por la conversión. Y Cuernavaca va, va a ir al aire, suelta el pase, tiene al hombre. Pero es incompleto. Ahí va con el base de cuerda va, vaca buscando el envío El pase al centro. Pase completo. Sigue, rompe contacto. Sí, El Pase completo. es lejos del primer gol. intensiva sí, 阿拉伯,阿拉伯,阿拉伯